Bueno, en las bullas del día de hoy hay muchas cosas interesantes y una de las cosas interesantes que lamentablemente la producción no me entregó el escrito de, de, lo, que, de lo que pasó en, en la sala penal Yo me comuniqué con Félix Porte el abogado de Jaque Mate porque Jaque Mate fue... Eh, le cantaron tres meses de prisión eh, de, de media de colección perdón eh, estaba libre y ahora estaba no se libre Hace, su, eh, según tengo informa eh, informaciones jaquemate no tenía o sea, al principio, cuando pasó, cuando lo apresaron, uh -huh. cuando él se entregó de manera voluntaria, uh -huh. él no tenía ningún, ningún inconveniente, ni vinculación con César el abusador y se tenía entendido de que él estaba totalmente libre, ¿sabe? que él no tenía ningún, eh, ninguna relación relación de, con de... eso. Y Felipe Porte nos había llamado en ese momento, el sosobroso no había salido, y Felipe Porte nos había llamado aquí a Telenor y nos había explicado que no existía ninguna vinculación, solamente fotos, y actividades que Jaquemate hacía en ese momento, pero el ministerio público apeló la decisión y eh, que está en todo su derecho y, a, y apelar la decisión parece que aportaron la, supuestamente las supuestas pruebas. Eh, para, para demostrar que Jaquemate sí tiene vinculación con César Abusador. O sea, Jaquemate bueno. fue que eh, le, le, le cantaron tres meses de medida de cohesión. Bueno. Y este caso eh, a veces es como si tiene me, eh, medio pasmado. Pero ahora se reactivó de nuevo con esa presión de Jaquemate. Todo el mundo conoce. Cayó con la política y se apasivó un poco. Pero Exacto. Todo, todo el mundo conoce a Jaquemate y sabe que es un productor artístico, de, amigo de muchos artistas y todo eso, pero lamentablemente eh, parece que esta vez la, la, los jueces entendieron de que, existe, que habían elementos de prueba que lo vinculaban con César el abusador y todavía en la fecha pasó Gonzalo, pasó la, la Junta, pasó el Patelado de Leonel, pasado todo y César el abusador no aparece. Pero si sí, sí reabrieron el caso con Jaquemate, Mate, todavía, a Jaquemate le cantan tres meses todavía. Bueno, y todavía, todavía César de sigue gasto entre mascuto ¿qué es lo que hay? gasto entre mascuto es? esperamos y tente, eh, hablé con Feli hoy a ver si podía darme algunas declaraciones sobre lo que había si ha pasado con su cliente no pude comunicarme parece que está un poquito ocupado pero veremos si el lunes eh, intentamos hablar con Félix Porte para que nos eh, dé alguna luz sobre este caso ya que todo fue una sorpresa o sea, nadie yo la verdad no, no esperaba esas esa esa medida de cohesión, ya que yo mismo he visto hasta tengo a Oaxaca mate eh, muy activo en Instagram y eso con sus actividades y todo jueves y estaba normal, estaba ¿verdad? normal. O sea, no, no, no había escuchado ni de, de, de nada, ¿sabes? pero parece ser que en la apelación eh, falló en contra de, de, de este productor artístico, Jaque bueno. Mate. Bueno. <risa> I should think it was to